Muy buenas a todos, gente de YouTube. Aquí vuestro youtuber favorito, Bandolero 7.0. Bienvenidos a Seven Days Today. Aquí estamos, partida al azar, esperando la horda. Podríamos haber hecho más pincho o algo, a ver si vienen por aquí. Pero bueno, tampoco me quiero complicar mucho. Luego lo de la paja también me gustaría hacerlo, tío. Que no me acuerdo dónde estaba el... El de este de, ¿no? Ah. Usos. No sé si lo encontramos. estaría bien para bajarnos luego. A ver, y no? ¿eh no? no? Muy buenas Sardo de ¿no? Y quiero hacer un par de ellos. Vale, para que ¿no? O cuatro. Vale, hacemos cuatro farditos para luego tirarnos. Ahí abajo Incluso podría poner ahí un faldo de heno Por si me caigo o algo A ver, un momento cuadrado Este por aquí esto es el lado de lo que Y me meto este aquí A ver si me da tiempo Son ya menos 20 A ver es que Nos podemos caer y todo Ahí, eso es lo que yo quería que no sé ya Se me van a, a subir aquí a ver. No rompo este. ¿eh? Vale. Tenemos la pierna rota. Pero bueno. Que vienen. Hay que prepararse ya, chavales. A ver está la luna roja. Por allí se oculta el sol. Ya tenemos todo rojo. Vale, Qué raro que no se oiga. Bueno y tal, pero bueno pues aquí vamos Las 10 de la noche ¡Hola de horda! ¡Ay, qué miedo da esto! Chavales A ver por dónde viene. Tiene que venir por allí, ¿no, eh? que venir por allí Podría haber puesto ahí algo para Para retrasarlos también, pero bueno Aquí vienen los primeros, Mira cómo corren ¡Ojo, eh! Algunos se van para allá, ¿eh? Ha venido uno Amiga Ahí No la veo pero ha caído Venga, más Viene otro Viene otro Venga Que no se vaya al mismo sitio Cuidado Ay, Ahí hemos fallado Prontamente Me puedo agachar también Cuidado que no caen el de este Hay que moverse, hay que moverse Vale, para que caigan para otro lado Mira la que tenemos aquí liada ya Este que está aquí arriba ya ¡Va, para abajo, hombre! Empiezan a hacer ahí el castellet Venga Vamos a hinchar aquí de ahí para Ok. Vamos a subir este de otra vez Pues bueno Y tirando al burto, ¿vale? Y no hay puntería ninguna Aquí es... Cuidado Vamos a traernos para acá Nos movemos Ellos vienen, nos siguen Ahí me ha fallado <risa> mucha Muchas flechitas Ahí, aunque sea en el culito, donde sea Ahí empiezan a hacer Breakdown A, ver, a venirse para acá, amigo. Ahí. Bien, arquería el si lo matara más rápido. Podría haber intentado hacerme el trabuco, pero bueno. Ya. Venga, nos movemos un poquito. Vamos a la, a la niña del exorcista. A la madre también del exorcista. <ríe> en el culete. Una vacunilla. En la cabeza. Oye, pues a la enfermera. Mira cómo... Toma. La otra pierna le rota ese. Muy buena, José Con pistolilla y tal, pues estaría mejor, pero... Ahí me ha dado tiempo a hacer esto, así que. Pues bueno. A ver, este que se sube ya la barba, eh. Ahí para abajo. Tenemos que movernos también. Venimos para acá. Enfermera. O oh, que rebortijo ahí, ahí de zombies. ¡Ah, qué bien! ¡Felicidades! Me gusta mucho Huelva. Comete ahí unos choquitos a ¿eh? mi salud. Y una gambita de Huelva. Una gambita blanca. Que no falten. Venga, vamos para acá. Chavales, venirse para acá. Ay, es que es muy difícil darle la cabeza. Ahí se ha roto un cuerpo y todo. Me da igual. Vamos a hinchar de cuerpo. Venga, vense para acá. Ahí. Buena. Nivelito. Buena. Ya debe haber dado algún punto en... en arquería. Pero ya digo que eso no, no es lo mío. Porque nada que podamos, pasamos arma de... De pólvora, de, de balita Vamos a ver esto Traemos para acá otro poco ya los pinchos ya, ¿eh? Cómo están, claro, son de madera Uy, uy, uy Tienes cuidado Y a ver si le doy alguno en la cabeza Es que si no Y viene un, un quemado, creo, ¿eh? lo un quemadillo ¿eh? Arrastrándose por ahí bueno que las la flechas atraviesan esto Ha caído, ha caído, el inflado ha caído A ver si lo destrozo, si no va a estar ahí todo el rato sonando Ahí Quito el fuego Esto ya por arder también en el infierno Me Pongo aquí que ardan con la antorcha ¿Qué pasa? No morir, ¿no? Tres por lo menos Viene otro U otra Y nosotros ah, Dispara flechita Ahí ha caído el gordito Venga Ahí hemos fallado Vámonos, vámonos Que se vayan haciendo daño Ahora que están todos los pinchos ya reventados ¿eh? Uf, uh. no ha fallado, aquí viene otro, a ver si se para o si no, ahí se ha partido las piernas, toma, toma, en la pierna, esa ha caído, enfermera, enfermera, <ríe> vale Hay que buscarse un sitio alto Cuando venga la, la horda Si buscáis un sitio alto ahí con columna Cualquier casa A mí Es que me gusta hacerme la base horda ¿vale? Ya mejoraremos esto Pero de momento esto es lo que hay Bueno, es que lo tengo ya reventado, ¿eh? Voy a cambiar ya, creo Hay que moverse No podemos estar parados en el mismo sitio Vale A ver si vienen por aquí eh, eh. Ahí viene uno pero Pero no viene He quedado ahí un poquillo Me rompen los pinchos No sé si le estoy dando qué, tío Me da la impresión de que no Ahí viene otro Muchas veces les cuesta trabajo y yo pasar por lo harto de los cadáveres. Venga, otro poquito aquí de, de zombie Y venga. Luego ya no, nos daremos la tablilla. Venga. Ahí que ya han roto un pincho y todo, ¿eh? De madera. Ahora es que no lo hemos puesto a hierro Y claro ven, otro nivel ahí de arquería Bien Y el, el arco está ya reventado Yo no sé ni cómo Vale, ya no tengo el objeto Le falta Venga, pues este, fuera Despedazar Vale Y eh, como tengo otro Pero no es para demasiado Venga Fabricamos uno de ¿eh? por aquí no sé para qué me agodo. Venga, bueno, este es de 275 ya. Cargamos el arma. yo está nervioso, ¿eh? No sé qué le ha pasado. Ese ha caído. Ahí se no le ha dado. Vení para acá, vení, vení. Ven para acá, amigo. Ahí, otro que ha caído. A ver, este. Lo que ha caído ya ese, ese se ha metido ahí debajo, ¿eh? Ese nos puede fastidiar un poco, ¿eh? A ver si nos sale de ahí No sé si le estoy dando Ahí hemos perdido otro cuerpo Pero no pasa nada No me importa Este, tío. Yo creo que le estoy dando de gordo Pero no lo estoy ahí ha caído el otro Se ha cargado otro pincho Solo malo como se cuelen Ahí está pegándole al otro pincho A la otra trampa Ya ha caído, ya ha caído Ojo, parece que se ha acabado la horda, eh Cazado. Luego también podríamos hacer una... Vamos a ver cómo era esto. No las veo. Construcción. Aquí una barandilla de estas de madera. Vale. ¿Cuántas puedo hacer? ¿50? Para no caernos de aquí Esto siempre es una, una, una ayuda Muy buena, Salvador Sí, sí, yo creo que ya ha acabado, eh, la verdad Como es la primera esto, los lo destrozos Que tenemos ahí, ¿vale? Pero No me fío lo bueno que estamos aquí rodeados de agua y Y no viene nadie Realmente nos pueden venir por allí Ok Vamos a poner una vallita de esta. Vale me Quito esto me Pongo la vallita Ahí Venga vamos. Ahí no Estaría bien okay. o qué Si no Pincharme ahí. A ver, hay uno ahí por ahí. ¿Dónde está? Hay un zombie vivo, eh. Bueno, zombie vivo. Los zombies están muertos. ¡Ah, míralo! Ahí viene. Este no. Este. ¡Aguanta! Aguanta. Aguanta. Ahí no le hemos dado. Ahí sí. Vale. Pero otra vez estamos casados. ¿A eso que viene otro. Por allí, por allí vienen. Viene al lado. El zombie ahogado. Ahí viene. ¡Ay, que le doy al... De trampa, para acá, amiga. Te yo a ti. Por aquí, por aquí. Ya ha caído, ya ha caído. Esta de la facilita, ¿vale? Si le doy. Ahí no. Ha muerto, ha muerto. Seguimos estando cazados, pero bueno. Otro aquí a, a lo que estábamos, ¿vale? Aquí una vuelta. Así pues ni nos caemos ni que vayan viniendo me da igual ¿me la hemos liado o qué pasa? ¿por qué no puedo ponerle aquí? no puedo ahora, no me deja Ay. tengo que cargar esta Ay. no me diría donde yo quiero. A tenerse ahí. Pero así da de la vuelta no. Madre mía, chaval. Les daremos. ¿Dónde está la postura, tío? Ahí Aunque te da la vuelta Me da igual ese Es lo de menos Ahora sí le tengo a dar la vuelta Otra vez <ríe> Esto es lo que pasa con la construcción Que tampoco es esto muy Vale Uy, que nos caemos Me a la, la, la vuelta también Otra vez Ahí Pero no me deja Tenemos el mismo problema Pero bueno No Aquí A ver Y ahora este Ahí tiene otro Zombie Pero me da igual Que venga el que quiera No Ahí Que no nos caigamos Ahí Ahí que no podemos estar muy pegados. Si no, no nos deja colocarlo. Ahí, ese ahí. No nos caemos Perfecto Ahora tengo que poner este ¡Ay! Vale, ya, ya estaría Así por lo menos Pues no nos caemos Tendría que quitar el de, el de aquí Me he colado No, este no A ver, me sitúe para allá Este Este me he colado Ahí viene otro corredor. Vale. Ya está, zombie. Ahí. Una flechita más. Agachamos. Ahí. Parece que le ha dado la cabecilla. Ahí creo que no le he dado. Así si viene para acá. Se pincha ahí. En la trampa. Ahí. Ahí no le he dado. Arquería el 12. Y hemos visto cómo le ha hecho daño Quieto, quieto Vale, pues ha caído Bueno, son las cuatro Y viene otro Vale Un par de ellos, creo me he puesto el cascunero, sí. Bueno, pues estupendo esto también lo podemos mejorar No, pide hierro forjado Vale Esto sí lo podemos Ahí No queremos que nos lo rompan esto Ahí ha recibido un poquito de daño y todo Vale Otro zombie Ahora, amigo ¿Quieres jugar conmigo? Vamos a jugar a las vacunas Te veo muy infectado, ¿eh? Compadre, un poquito de vacuna De moderna Toma, una moderna Toma ahí y he dado otro que vendrá, pero bueno. Seguimos mejorando nosotros aquí la base. Vale. A ver, he recibido un poquito de daño. A lo mejor alguna flecha que le he dado yo. Vale. Parece que viene otro. Bien. Luego esto hay que sustituirlo por barra de hierro, ¿a ver? Pero bueno. A ver, vienen más. Ahí está, amigo. Ahí. Hay que buscar la cabeza. Esa no es la cabeza. Es que, mira, para apuntar con el joystick es que no vea, ¿eh? Con el Duaso. Ahí. Con el cogote. 318 flechas Hemos gastado lo menos Lo menos 200 Por ahí, por ahí Vale Vamos a ver. Solo suerte por ahí Porque ahora tenemos que Coger a los zombies y lootearlos Con el Pincho de hueso Vale Este de pedazo ordenamos el inventario venga tenemos ahí también lo de la Voy a seguir haciendo garrotes ¿eh? no sé así lo subo al 300 estaría bien pero bueno enfermera no le he dado. El culete. A ver si me la traigo para acá. Ahí que se pinche ahí. Los pinchos. A las trampas. Eh, ahora soy yo el que te pone a ti la vacuna. Pues toma. Vale, van viniendo todavía esporádicamente. Pero bueno, ahora cuando amanezca ya, ya bajamos para abajo y le damos su merecido. Pongo el garrote. Tenemos este reforzado con hierro. Vale. Ok. Vamos que soltar más cosillas, pero bueno. <SILENCIO> ¡Eh! Es un spider, ¿eh? Es una spider. Esta, tío... ¡Ah, míralo, míralo! Ahí viene, chavales. Spider. Spider-Man. Spider. Mira, spider mira, mira cómo trepa. Mira cómo trepa. Mira cómo trepa. Ya es de noche. Mira me, me tiro ahí. Toma, flechazo. El spider me da mucho miedo también. Se mueve muy rápido. Se sube por para las paredes, nada no, no, más que la tenemos ahí. Todavía no. Ojo, ojo. Se cae, se cae. Vamos a intentar. ¡Ay, que no le doy! Mm. ¿Venga, vamos a hacerlo divertido o qué? <risa> no me fío a ver. Ahí no le he dado. Chillío, que pega, eh. Vale, hombre. Un de aquí. De buena mañana, ya que amanecido. Aquí destrozándome la base. Mira, pues ha caído, ha caído. Ha caído el spider. Y pues, estupendo. Más para abajo ya me puedo tirar y todo. Me gustaría poner algún de este más. Ahí. A ver si se cae. Y me hecho daño. ¡Vaya! Esto es un timo, tío, lo de Leno. Esto es un timo. Madre mía. Qué timo. Al final ha dejado el Leno arriba. A ver, ¿estamos a lutear o que voy a curarme? Madre mía, chavales. la botiquí. ¡Cúrate! Ahí. Vale. Ya tenemos que lutear esto. Pero... Ya la base a No sé. No tenemos comida ni nada. Venga, vamos a lutear. Estaba si nos dan comida o algo. Venga, esto de zombies. Vale Ok Y hasta que no amanece No bajo, dice Ya, ya, yo igual, claro Es lo suyo, ¿vale? A ver, me he dejado los Los, los de esos arriba, tengo que subir arriba Vale Necesito los cubiletes Para lootear a esto. Vale, hay que hacer esto Incluso yo maría otro pinchito de hueso. Vale. Mucho mejor. No va para. Vale. Este lo tiramos. Fuera. El panel de cristal también, no lo quiero. Fuera. Ok. Ahí te queda con la ventanita. Y subo para arriba. Bueno, esto que regalado también. Vale. Todos las pinchos de madera Por aquí no han tocado mucho Claro, han venido por el otro lado esto No llego No llego Ahí, no lo he dado bien Este también está un poquillo reventado Pero como está el zombie en lo alto, no llego Eso lo vamos a averiguar rápido Venga. Fuera Ni la han tocado. o el martillo, lo tengo hecho polvo ya, eh. Vale. Si hacéis vuestra base, pues pasáis la horda bien. No hay problema. Aunque no fuéramos teniendo flechita, con los, con los pinchos esos más o menos fueron muertos. Vale. A ver este si llego a lootearlo un poquito y quitarle el botín Ok, vale. Ahí, arreglamos ahí. Agachamos, seguimos looteando esto. Mira. Creo que me ha dado algún mapa de tesoro, ¿eh? Este está sin botín. Ese también. Ok. Como veis, no me da ni una pistola ni un nada. Es lo que yo vi buscando ya: un arma de fuego. Pero bueno. Aquí perdemos un montón de tiempo también, aquí looteando a estos cuerpos. De pólvora, un poquito de punta de flecha. Y la alfa 20 te suelta mochila. Pero aquí, como no nos suelta mochila ni nada, pues. Esta ya la teníamos, creo. El esquema de. de botiquín, de primer auxilio o no. Parece que no está cerrado, ¿eh? Lo voy a leer. Vale. Nueva receta de bloqueada. Fenómeno. Y aquí tenemos ya un mapilla, ¿eh? No lo voy a todavía, creo. Bueno, sí, uno lo podemos leer, ¿por qué no? Ahí, a ver la Jennifer, a ver si nos deja algo interesante. Pero hasta que no tengamos también lo de descubrirse solo. ¡Uf! la habilidad es difícil encontrar. Pero bueno, ya sabéis que no hay nada imposible. Solo hombres incapaces. Ok Nada de nada Ha sonado algo, será mi barriga Ahí, ha llegado hasta qué. A ver este Ahí, hemos podido arreglar y todo Nada, nada más que sándwiches de estos asquerosos el Martillo que ya se me va A romper también Bueno Al menos no ha servido bastante A ver más resto de zombies Medicinas a la enfermera te sueltas medicinas que la enfermera Ahora tengo calor Bueno, me apago la luz Me pongo el Sombrerito de vaquero De bandolero Me como... Es que no tengo agua aquí A ver si me dan agua me pueda comer esto si no me va a dar Mucha sed Vale, tenéis que tener cuidado con eso A ver el otro Cuidado si que nos caemos a la trampa Una gorrilla que no quiero y Y piercing que tampoco quiero, tío Piercing facial Esto es una mierda Zombie, te vas a poner La gorra chico de la prensa A despedazo que me da tela Vale Ahí No quiero pinche. No, no vamos a poner piercing Y Llego, ¿qué pasa? Malos que pierda el luz Venga, esto si sí puedo, ¿no? Ve. son las nueve ya. Es que te tira aquí nada más que para pa lootear. Los zombies te quieren aquí un montón de tiempo. Bien, chavales, tenemos pistola, tenemos revolver! Tenemos revólver. Qué bien, esto ya es otra cosa, chavales. Esto ya es otra cosa. Vale. Daré el martillo que está todo hecho polvo Y las balitas, cuatro balas nada más Pero bueno, más las que tengan la recámara ¡Ojo, eh! ¡Qué alegría! ¡Qué alboroto! ¡Otro perrito piloto! Nada, por aquí Pues despedazado Y ahora nos ponemos El hacha de piedra para intentar arreglar esto un poco Y el zombie sin botín. Que hacerlo, no? Luego con la carne podrida esta pues hacemos fertilizante y tal. A ver que me voy a caer la trampa. No lo veo. Vale, bueno, pues nada. Arreglamos aquí un poquito. Ahí. Ahí. Nico. ¿Tiene algo por ahí para darme? Bah, una latilla de caramelo. <risa> vale, como veis, el luz siempre es más manigual, ¿vale? No... Salvo la pistolilla esa, en fin, que te dan cositas, pero que tampoco es un luz ahí para tirar cohetes en estos primeros compases de juego. Pero bueno, todo lo que nos vayan dando en estas primeras partidas, pues nos viene muy bien. Se menosprecia nada Y me ahora colocarlo Ah, y hay un zombi todo Necesito entonces Y escalera no tengo ¿no? no voy a poder llegar Que rompí la escalera Para que no llegaran Ay, yo tampoco llego Ahora Y no tengo leno, ¿no? Bueno, pues me hago otra Otro pinchito Vale Si lo tiramos Pegamento no El equipo Vale 26 huesos que hemos sacado ahí para pegamento luego Malos cuerpos que nos quedan Vale Escalera mm. lo que yo necesito Vale Escalerita Luego otro, otro guapo era poner por aquí unas poquitas de hoguera A ver Seis hogaras Aquí me pongo <risa> Ok Para meterle fuego la próxima vez a los zombies Ahí Ese por ahí Vale Y me pongo yo una serie de, de fogatas. Suyos que se quemen, ¿no? Ahí poner, por lo menos aquí. Si no las hay... Otra idea que se me ha ocurrido, ¿vale? Si pasan por los hartos, se, se incendia. Meten fuego. Así que. Ahí. Si lo pongo. Aquí. No sé. Aquí. Venga. Hay que meter un poquito de madera, eso sí. No sepa cuánto minutos por la mano para 5 6 10 para que dure toda la noche si no es la próxima horda vale cuánto le he metido? 60 vale, ¿Vale? Vamos a ver mitad hay 73 pues bueno no no todo ahí aquí y ahí no entró sí y otro poquito Ahí Perfecto Ahí Y el próximo día las activamos todas <ríe> A ver si cae alguno Vale Venga, vamos a ver Algo más por aquí De manera esto Tendríamos que llevar todo, casi todo. Vale, el fardito de heno. Así si lo podemos poner por ahí. La estructura la dejaremos por aquí, por si acaso. Adoquines para reparar. Esto me lo llevo. Esto, lo llevo, esto me lo llevo. Esto lo llevo. para la ballesta. Que toca ya hacerse una ballestita, ¿no? Yo creo. Esto lo dejaremos por aquí también, los de adoquines. Vale, y bueno, cogeré 15, me sobran, vale, vamos, todo lleno, que es lo que yo quiero, llevarme luz para, para el otro lado, bueno, vamos a ver, mi idea era tirarme, pero no me quiero tirar otra vez y partirme, ¡eh, las piernas! Uy, a ver lo que yo decía, a Podemos poner aquí algún heno más oculto Este tura de madera Por este Vale Ahí Bueno, ahora no es el momento Vale, tarda mucho En minar, así que Que le den encima no, no cojo materiales ¿eh? Tierra y tal Bueno, vamos para base yo creo Mira, la pena ya se nos ha curado sola y todo, ¿vale? el paso del tiempo se nos ha curado el 15 Mira, pues estupendo. Horda pasada, ¿vale? Ya lutearé eso, arreglaremos más la horda. Tenemos pistolitas, que son un triunfo. ¿Vale? Y no hemos muerto. Que es principal también. Esto lo voy a destrozar. Para hacerme... Otro arquito, ¿vale? Ah, y la ballesta. Tendría que hacérmela también. Pero quiero ver si la hago del 300 ya. ¿Vale? Un 275. A ver si hacemos unos poquillos de de garrote de, ma... de madera. Me ha asustado, tío. Me advertido, ¿vale? Otro... otro airdrop. A ver por dónde ha caído este. Indicaba por aquí. Bueno, bueno. Y el tesoro de Yanife, mira dónde está. Vale. Hay que marcar esto. Ahí. Y el tesoro de Yanife, pues no hace falta porque ya está marcado, ¿vale? Ahí está, tenemos que ir a por allá también. Pues nada. Ahí tenemos un par de, de Hydro, ¿eh? Poca broma. Pendiente de ir a por allá. Vamos a base, soltamos el loot Y vamos a ver. Tendría que cazar algo, ¿eh? Los ciervitos y tal. Que esta zona es muy propicia para, para cazar. Pero con la ballesta. Eso va a ser ya con la ballesta. Es que el arco no, no lo mata de un golpe y. Es ah, un problema. Ahí tenemos nuestra casa. Pero lo dejamos. Que hemos dejado la casa de la. De la base de antihorda, pero bueno. vale ¿Podríamos dejar algunos materiales o qué? No lo sé Ya veremos Y aquí que no hemos puesto pinchos ni nada Aquí desde luego venimos poco Aquí vamos a estar poco tiempo Esta es Nuestra primera casita que hicimos aquí Que esto por supuesto pues tendremos que cambiarlo Esto no... Vale Vale Lo que puedo saltar Y lo que no ¿Vale? Tenemos otro, otro martillito. Vale, no nos puede venir muy bien. Esto por aquí, la pólvora, la piedra me la llevo. El pegamento me hacía falta. A también los huesos los soltamos. Analgésicos, antibióticos, todo eso lo soltamos. Tenemos bebida. Sí, algo. Entonces me voy a comer esto ya, eh. Una gran porción de ternera. Que estábamos caninos, caninos. Vale, saltamos las latas. Esto por aquí. Esto por aquí. Me bebo el agua hervida. Estamos al 7 ya, ¿eh? Menos mal que llenamos ahí algunas latillas. Por cierto, no vendría mal llenar alguna más. Estamos sin agua. Vale Pues me llevaré Las tarros de cristal Y las latas para llenarlas No, este no El nitrato no Este por aquí Vale No sé qué más veo por ahí a simple vista Pero bueno Bastantes cositas que tenemos ya Ok y ya la, sería cuestión de... De hacernos el, la ballesta y tal y los garrotes de madera. ¿Vale? mi idea es hacerlo al 300. Venga, vamos a ver. ¿Eh? A fabricar, ¿vale? Hasta que lleguemos al 300. Poquito a poco. Pero esto es lo que hay. Bueno, vamos a salir un poquito a respirar. Ahí. De la antorcha. Ahí. Como veis, hemos sobrevivido. Así que estupendo. Ya tenemos pistolita Tenemos la receta de la minimoto, que hay que hacerla también. Pero claro, no tenemos fragua, ni tenemos nada. No tenemos el World Bank, ni nada. Habría que investigar por la nieve también. Así que tenemos tarea para el siguiente vídeo, ¿vale? Y volver a la base antiorda que no he terminado de lutear allí a la zombie ni nada. Pero bueno, ni daré repararla. Eso ya será en el próximo vídeo, ¿vale, chavales? Espero que ya tengamos la. 279. Es que sube muy poco. Como veis, hay que hacer un montón de garrotes. Y sube muy poco. Hasta el 300. Si no tenemos el World Bank, pues. Poca broma. Pero bueno. Una vallecita ahí del 2. Muy bien también. Así que. Un saludito para todos, Peñita. Cuidarse mucho. Chao, chao. Hemos pasado la horda, hemos no sobrevivido.